Es una banda de música, es una agrupación musical conformada por instrumentos de viento, madera, viento, metal y percusión. Puede ser más o menos numerosa, puede tener las familias más o menos completas, pero en términos generales, pues, instrumentos de viento instrumentos de percusión. Bueno, pues aquí en la provincia de Alicante, en el Levante, hay una extraordinaria tradición bandística ...y Alicante Capital no podía ser de otra forma... ...entonces, está la banda municipal... ...que este año cumple 110 años... En ...su primer concierto al público lo dio... ...en 1912... ...y en la, en la misma capital de Alicante... ...pues hay varias agrupaciones amateur... ...que como en toda la provincia, en todo el Levante... ...en toda la Comunidad Valenciana... ...pues son las que vertebran... ...el territorio, puesto que en todos... ...los pueblos, en casi todos los pueblos... ...tienen su banda de música... ...o incluso, dos. Bueno, la participación de las bandas... ...en la ciudad de Alicante... ...sus actuaciones, por pues, forman parte... ...de las fiestas, forman parte de lo que es... ...la vida social, cultural... ...de la ciudad... ...participando, pues en conciertos sinfónicos... ...participando en las fiestas de moros y cristianos... ...en las procesiones de Semana Santa... ...actos protocolarios... ...no, no, no se puede suscribir solamente... ...la participación de una banda de música... ...lo que son en conciertos... ...tanto al aire libre como en el auditorio... ...sino que está presente en la vida social... ...de toda la ciudad".